Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Ahora qué les traemos? Ahora les traemos Un video así Por todo el mundo Mario Pueden girar Como que estuvieran presentes aquí Es algo Que les traemos Para ustedes En 360 Ajá, Primera vez que yo lo uso Paul. <ríe> También primera vez Mía Mario <ríe> Yo lo había visto en videos Pero Nunca había visto Una cámara 360 Y pues ahora Aquí las tenemos Sí, ya, ustedes eh, pueden girarle Ya no la trajeron Desde Estados Unidos sí. ¿verdad, Va a ser algo nuevo Algo novedoso Que no, nosotros Queremos hacer para ustedes Pero no lo vamos a hacer Muy seguido No lo vamos a hacer de vez en cuando, cuando se requiera, cuando sea un lugar Muy especial, Mario, Ajá. y pues esta vez solamente es para probar, Mario, para y, que ustedes vean. Y pues si ustedes no quieren vernos la cara, pues pueden voltearlo al revés. Exacto. Pueden a donde, pueden vol usted, a donde quieran voltear ustedes. Incluso si quieren vernos las pompas, pues ahí no las ven. No que Exacto. las pompas no se ven. Pueden ¿verdad? voltear para donde estamos viendo a nosotros y pueden ir, o sea, de frente literalmente. Exacto. Y no nomás estarnos viendo a nosotros. Hay discúlpenos para los que nos y, ven en televisión, Y pues Mario. hay que caminar para mostrarles un poquito más. Sí, Mario. Hay que caminar. Una disculpa, como decía, para los que nos ven en televisión porque no pueden hacer esa función, Mario. No pueden hacer Ah, de veras Solamente la pueden hacer en su celular Para que vayan a su celular Los que nos están viendo en televisión Y vean todo el panorama, Mario y, y también en compu Si tienen un celular Les recomiendo que lo acuesten Que hagan esto Que si está parado su celular Que hagan esto Para que sea mucho mejor y más amplio Exacto, Mario Pues tienen la opción de con el dedo hacerle girar o, o con el celular puedes girar así, hacia así, todos así, partes, dar la ¿verdad? vuelta Ajá. Y pues vamos a caminar un poquito Les vamos a mostrar Vallarta en 360 grados Exactamente, primera sí, vez no, en Vallarta Yo no ¿eh? lo he visto en 360, Puerto Así Vallarta aprovechen. Y pues ustedes ahí van a poder Apreciar un poquito sí, más Puerto para Vallarta que, Para que ustedes conozcan también lo que nosotros Recorremos normalmente Y literal como que estuvieran aquí con nosotros Mario, y pues vamos Paul, vamos para caminar Pues ahorita vamos Aquí lo que es la casa de Elizabeth Ajá, Taylor ay, Fíjate, esta casa es muy famosa Aquí en Puerto Vallarta porque todo el turista Todo el estadounidense, canadiense sí, Viene a visitar, saben que existe esta casa y vienen a verla. Esta casa es de Elizabeth Taylor y la de la, este lado es la de Richard Burton. Y ahí, Pablo en ese puente, donde estaban? ¿En ese puente se atravesaban, Mario? Es donde se dan sus besitos. ¡Guau! Wow. <risa> no sé cuántos se ocultaban porque todo el mundo los veía ahí, los vecinos de atrás los veían. Y ahorita es un restaurante, se me hace, Ajá. y pues vamos, vamos a continuar. Sí, como pueden ver, ahí está el restaurante y ahí está Elizabeth Taylor con Mario. Richard Burton. Ajá, exactamente. Y eh, pues vamos, son, ellos son actores de películas de Estados Unidos, Ajá. igual algunos nos conocen, otros sí. Y pues ahí, de todos modos, enseñan el puente, Paul. Ajá, exacto, de todos modos, Ay. es el dato, Mario. Igual, vayan a buscar la información en Google Map, como <risa> había dicho el pasado, en, en Google, y este ahí van a ver todo. Las, son calles muy bonitas. Son ¿no? calles muy bonitas, como pueden ver, las puertas, Mario, de las casas también son anticuadas. Bueno, no anticuadas, sino que es... Rústica. Ajá, rústicas. Rústicas. está vieja. Chido. ¿Sabes a qué me recuerda? A, ¿A las qué? casas de Guadalajara, Mario. Pues yo, no, la verdad, no me acuerdo, pero ahí, ahí. Son casas, yo siento que... Cada ciudad tiene su estilo Este video en sí va a ser un video de Puerto Vallarta En varias locaciones, pero en 360 sí. para que ustedes conozcan Sí, Mario. es algo nuevo para, para, para este canal Ajá, Que exacto. queremos enseñarles Para que ustedes volten a donde quieran Y son pruebas, es el primer video que hacemos Ahí sí sale, sale medio mal, y discúlpenos Discúlpenos, ya iremos mejorando en los siguientes videos, exacto. Mario Exacto, pues ahorita vamos aquí caminando por unos escalones Son Ajá, demasiadas escaleras Son demasiadas Mario. escaleras, Mario, pero es muy bonito Porque como pueden ver son muy rústicas y también la casa que es dueña de las escaleras está muy rústica y muy padre Mari para que ustedes disfruten, ahí me van a ver aquí y allá, allá wow, pueden ver Está en padre, frente. está muy padre esta casa. La verdad sí está muy bonito aquí. Aquí me gusta porque todo es rústico. Ahí sí, lo van a poder Mario. ver ustedes. También lo que me gusta es los detalles de este. De el este. piso Ajá. y todo eso. ¿no? Aquí hay un lugar muy conocido que es un restaurante que se llama La Capela. So. Es un restaurante pues tiene una vista muy bonita, pero yo les voy a mostrar una mejor vista que esta. Ahorita vamos a ir para allá, Paul. Vamos, Mario. Vámonos. Bueno, Paul, ya llegamos aquí a donde yo les decía que hay una mejor vista que La Capela. Sí, lo más... Mario, que es gratuita. No, y ustedes pueden verla también si quieren. Ah, exacto. Pueden girar allá para que vean la hermosa vista, para que vean lo que estamos viendo, Mario, más Sí, que exactamente. Ustedes lo bueno que ustedes pueden ver lo que nosotros vemos. Exacto, es lo bueno, y, paol, hay un perrito aquí medio raro que nos quiere morder. No oh, córrele, oh, oh, vamos oh, a oh. <risa> Nomás le va a hacer a Mario en la pierna. Ya habíamos hecho un video, sinceramente, de aquí. Pero ya así con esa cámara ya se mucho mejor porque ustedes pueden ver otra perspectiva. Sí, van a poder ver todo, Mario, completamente todo. Hasta creo que van a ver hasta los pies de Mario. Es una chulada aquí de vista a mí. A mí cada tarde me gusta venir a ver aquí este porque es un faro. Es muy reconocido, además está muy escondido. Sí, ay, disculpen, nos si mareamos, Mario. Además está bien cansado, ya me cansé. Está largo el tirón, Mario, nada no, la, la escalera. Pero sí vale la pena, Paul, porque wow. también... este. Aquí tiene una vista espectacular. Wow. Vamos allá en medio para que vean. Y mejor. toda esta hermosa vista es la que tenemos Mario. Pilar. Aquí la pueden ver completamente en 360. Se me hace a veces complicado verme en esa cámara porque no sé para dónde voltear y para allá. Voy a actuar natural. <risa> voy a voltear para donde yo quiera. Exacto Mario. <risa> Pero aquí pueden disfrutar. De todos modos estamos grabando para ustedes. Si sale mal, ya les dijimos es la primera vez. ¿eh? <risa> pues Mario ahorita hay que dirigirnos a otra parte vámonos, muy conocida. De sí, y vámonos a otra parte para que, <risa> que ellos vean Exacto. y vean mejor cómo es Vallarta en 360. Ajá. Es grados. un tour rápido por Ajá. Puerto Vallarta Sí, va a ser, va a ser un cáliz rápido Vamos a hacer así como, no sé cuánto voy a durar el video Pero va a ser rápido ¿eh? <ríe> Exacto, Así que vámonos bueno, a la otra parte, Mario Ya ahorita estamos caminando aquí por unas escaleras Ajá, una de las tantas escaleras, Mario Porque hay muchísimas en Puerto Vallarta <ríe> Fíjate, Paul Y tan bonitas que son, Mario. Exacto Fíjate, Paul, lo que yo he mirado antes, sinceramente Aquí era muy oscuro y medio tenebroso Pero conforme van viniendo los turistas este, se quedan, Los que se quedan a vivir aquí van adornando Van decorando todo esto como por ejemplo aquí, todas estas veraditas, Incluso las casas y todo van pintando. Le van dando su estilo así muy, muy agradable, muy bonito. Y esto pues, es lo que me gusta de Puerto Vallarta. Pues miren, aquí es un miradorcito de esas escaleras que les digo. Y pues es, se ve bonito, mira. Ajá. Agradable. Allá incluso va un barquito. Allá de qué lado. Pueden voltearlo para que ustedes lo vean. Exacto. Y hay un barco. Un ah, yate, Mario. Un yate. <risa> miren, como pueden ver, venimos de allá arriba. Y aquí es la calle principal que nos dirige a la catedral de Puerto Vallarta, Mario. Sí, es que aquí todo queda muy cerca. Sí, Aquí exacto. se puede caminar, tantos lugares bonitos. En así, en cinco minutos. Todo está muy, muy, muy cómodo para andar caminando. Sí, incluso explorando. como pueden ver también, están muy transitadas por carros, Mario. Sí, Me gusta mucho esa calle. Porque, como pueden ver, tiene murales y tiene ah. varias partes para subir en Instagram fotos. Mario. Ah, fotos, pues, sí, es cierto. <risa> Miren, sí, ahorita, Mario, ya vamos pasando justo aquí al lado de la catedral. <risa> catedral. <risa> catedral, Paul. Tan Se fácil. me lengua la traba, Mario. <risa> Ustedes pueden girar. Para que vean completamente la iglesia de Guadalupe, Mario. Sí, ahí si me ven deforme es la cámara, no soy yo, ¿eh? Échale la culpa a la cámara, ¿eh, Paul. Exacto. El diario siempre dice en ese pretexto: Ay, si me voy deforme es la cámara. No, somos nosotros. <risa> Miren, ahí está la iglesia. Para que ustedes la vean, Mario. Exacto. Mira, Pablo también como puedes ver, hay mucho mucho guía turístico. Wow, hay muchísimos hay turistas, turismo. Mario. Ajá. Y como pueden ver, no solamente son mexicanos, Mario, sino que son de varias partes del mundo. Turistas, Vamos, Pavel. Pues, sí, <risa> Mario pero hay turistas nomás no más mexicanos y hay turistas que nomás son de otro no, lado. No, pero es que venimos a la, a la hora de guía de turismo a esa hora de entre 10 de, de la mañana a 2 de la tarde es cuando hay mucho turismo aquí Sí, venimos Porque a la mera hora, Mario, del el, turismo Incluso parecemos turistas, Paul, siendo de aquí de Puerto Vallarta Exacto, y, estamos bloqueando siendo en Puerto Vallarta Tenemos unas vacaciones completas en Puerto Vallarta <risa> Es que esta es la hora que sacan a todos los turistas a pasear aquí al centro entre 10 de la mañana a 2 de la tarde, más o menos. Exacto. Y por eso, como ven, hay muchos movimientos turísticos. Muchísimo, ahorita. diría yo, Mario. Y pues hay que esperar, pobre, que se ponga el semáforo verde. Sí, porque aquí tarda bastante el semáforo, Mario. Oh, vámonos, oh. hay que aventarnos. Hay que aventarnos, <risa> como todos los <el> mexicanos. <risa> Está en rojo, pero... Pues está libre, Mario, así que podemos cruzar nomás con precaución. Exacto. Para la otra, Mario, hay que comprar una cámara que capte olores también. Oh, no. Pero si también ya, el celular debe ser contra el Ya se ha ganado porque yo vuelo muy feo ahorita. No me he bañado, tengo un mes que no me baño. Ya valió <risa> yo también, Mario. No. no fíjense, dos meses te gano. Piense, si sale una cámara con olores, la compramos, ¿verdad, ¿ah, Fíjate, es la hora de la, de la picture. Sí, Mario. Foto para Instagram o para Facebook. En las famosas letras de Puerto Vallarta. Sí, porque es el sello oficial de que venís a Puerto Vallarta. Ajá, sí. O de que fuiste a un lugar porque Mario, me he fijado que en todas partes de Latinoamérica existen unas letras para tomarse fotos. Sí, eh. ya en todos lados se están poniendo letras. Como que se hizo muy viral en, en una parte, en una no sé, desconozco dónde fue, las primeras letras para identificar a su ciudad. Ajá, Pero ya en todo en todo el mundo ya las ponen para, para cuando vayas de vacaciones te identifique dónde están. Sí, está? miren, ahí pueden ver toda, todas las personas tomándose fotos, Mario. Aquí, no aquí su pantallita, gírenla. <risa> y no hay que pasar por en medio, Mario, porque Sí, hay porque se molesta sí la respeta. gente. Aquí sí <risa> si se molesta a la gente si pasas por a medida de de su fotografía. Ajá, exacto. Y, Paul, ¿y si seguimos para qué lado, hacia el muelle? ¿Vamos ah, exacto. Para allá? No les hemos mostrado tanto entre aquel lado. No, pero entre ese centro es diferente. Ah, sí, obvio, Mario. Así que vamos para allá, Mario. Sí, vámonos. Ya llegamos a lo que es esta zona. Es la zona zona romántica. Sí, exacto. Es la zona hotelera vieja de Puerto Vallarta, pero ya la llaman zona romántica, Mario. Sí, aquí es donde ves de todo. Ajá. Incluso <risa> también se ve estamos aquí enfrente tenemos el, el muelle, sí, pueden voltear la cámara para que ustedes vean, y también Mario otra cosa, que aquí se llama Playa los Muertos es la playa más reconocida sí, y más recorrida fíjense, por todos los turistas, fíjense, ya aquí hemos venido a grabar, solamente que les, les volvemos a explicar esto es en 360 grados Ajá, exactamente, queremos... para que ustedes disfruten una vista así completa y puedan girar su pantalla, en la laptop nomás le dan clic a la pantalla y ya le recorren así con el mouse, sí, pues pueden ver ahí enfrente, pueden ver a los lados, pueden Ver para atrás, <risa> para todos lados, pueden sí, ver por detrás. Sí, incluso, incluso si ven una chica o un chico ahí guapo, pues Ajá, incluso pueden, lo hasta, pueden voltear <risa> y hasta, hasta seguirlo. Ah, exacto, <risa> <risa> no tanto vernos a nosotros, nomás escucharnos de fondo. Exacto, y pueden ver también a una muchacha, pueden ver todo. Si, sí, como les digo, es que es la ventaja de 360 grados. Ah, exacto, Mario. Y pues vamos a, a, a lo que es ahí al muelle a entrar, vamos hasta el fondo, Paul, Vamos al fondo, Mario, Hasta el fondo. Eh. Pero no al fondo del mar ni al fondo de no, otra cosa, al f... sino al fondo del, del muelle. muelle. Sí, al fondo del muelle para que ustedes lo vean más cerca. Y aquí incluso trajimos al Salvador 4K que andaban con nosotros. Sí, exacto, en los primeros videos que. Cuando nos conocimos, aquí fue exactamente Exacto. donde los conocimos para que vayan a verlos y para que recuerden Mario, ya hace un año, ¿eh? ya, ya, ya, un año que ya, ya los conocimos. No más que en los videos fue hace apenas como seis meses Sí, ya tiene rato que incluso ellos se están aventando de ahí, se están aventando clavados ¿Te Exacto, acuerdas? Exacto, Mario Pues eh, son bonitos recuerdos Son muy chidos recuerdos Fíjate, Paul, que este muelle eh, no tiene mucho tiempo, tiene no, poco. tiene poquito. Ha de tener como cinco años que lo renovaron porque el antiguo era... Pues, de, estaba, madera, era de madera. No, de si, era, si, de era madera, si era de cemento, pero era pequeño. Exacto. era Era algo así como... Pues estaba muy feo, sinceramente estaba feo. Eh, espero le den like se suscriban activen la campanita y también recuerden Mario seguirnos en Instagram y Facebook que es muy importante que vayan sí, a darle like a vayan, Facebook vayan seguir. a seguirnos a Facebook porque queremos llegar ya a 10 mil suscriptores exacto, Mario. y pues espero les haya gustado este video en 360 no va a ser el primero pero también no nos vamos a exceder tanto con Ajá, 360, 360 solamente va a ser Tan siquiera uno o una vez este, así al año. Sí, no va a ser muy seguido porque yo sé que no, vez, a algunos no les va a gustar porque los va a marear. Sí, no, y no ah. fuera de eso Mario, en televisión no se puede ver. Pero eh, esperemos sí. les haya gustado este esta nueva experiencia para los que tienen celular y tienen computadora. Y pues los que no, vayan a su celular o computadora Yo pienso que todo el mundo tiene celular Y pues Exacto. Mario, ahora sí, nos vemos en el siguiente video No Hasta puedo, la próxima ¿Aquí puedo hacer GimmiFi o no? No, aquí no Mario Ah no bueno, GimmiFi Hasta <risas> el siguiente video, Mario